¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Ya estamos acá en un nuevo año Ya estamos 2023 y estamos otra vez acá en la sala Grabando el video que me habían pedido de el kimchi Ya por fin estamos acá Solo que en diferente año, eso es cierto Pero bueno, ya que mucha gente me lo había pedido Lo que vamos a grabar hoy es acerca de esta cosa Que se llama kimchi Que para los que no sepan es como un decir ramen Pero ramen coreano Es como decir ramen japonés Pero bueno, bueno, vamos a ver el empaque un poco vamos a ver primero la distribuidora dice que es nomching que es una empresa que hace todo tipo de productos es como decir maruchan pero de asia dice que está sazonado con real kimchi supuestamente no sé si es algo promocional o de verdad esté hecho con eso no tengo la menor idea pero bueno básicamente dice que kimchi no del soup y sale el bichito ahí todo muy bonito aquí sale en coreano dice dice kimchi ramen y abajo sale un texto en chino que no tengo la menor idea que dice. Si alguien lo sabe, que lo deje en los comentarios, por favor. Porque no tengo la menor idea. Y ya está. Un poco de imagen promocional, tal. Ya en la parte de atrás son un poco los procedimientos. No sé si se ve bien porque la cámara, bueno, un poco a pedazos. Y pues lo otro es más que todo término nutritivo, término promocional. De aquí a un costado podemos ver el logo de la marca. Pues la verdad es que el empaque no tiene mucho misterio. Sí se me hace muy bonito. La verdad se me hace muy bonito. Está, está chido, y ya dentro trae la cosa Así que bueno, lo vamos a abrir Y ya después de abrirlo Vamos a pasar a lo importante, a lo que nos interesa Que es cocinarlo bueno, aquí lo abrimos un poco Ahí se ve ya el coso duro Tengo que decir que huele bastante bien Ok, vamos a ver Primero que nada, me sorprende que sea circular Yo pensé que iba a ser cuadrado Como el como el Maruchan No sé si han probado el Maruchan Que venden exactamente lo mismo, solo que es diferente Es redondo, yo pensé que iba a ser cuadrado La verdad, eso me sorprende Lo típico, trae salsas Lo típico que hay que echarle después Eso está en español Ahí dice hojuelas, que son pues hojuelas, no sé, para echarle después al rato. Está bastante bien. Me sorprende que esté en español. Luego está esto, que dice que es la base de la sopa. Esto es lo que hay que echar mientras lo cocinan, pues para que tenga sabor, tenga condimento, no estoy muy seguro. Pero bueno, no tiene mucho misterio. Y ya está. Así que bueno gente, ahora sí vamos a pasar a lo importante que es cocinarlo. Así que bueno... Bueno gente, lo que estamos haciendo acá es Esperando que hierva el agua, que se caliente el agua Para poder meter esto Adentro y que se cocine, por si a alguien le Interesa, aquí en las instrucciones Básicamente dice que tienes que calentar el agua Hasta que pues se bullice, se ponga Caliente, hierva básicamente Y ya después echas lo que es El producto junto con las dos bolsas Que te vienen dentro del empaque Después de eso cocinas por 4 minutos Y bueno aquí hay instrucciones por si lo cocinas en microondas Tal vez a alguien le pueda interesar Ya metimos el coso, ahora a esperar a que se cocine. Ya agregamos lo que son las dos salsas, tanto la base para la sopa como la de las hojuelas, así que vamos a ver qué tal sale. Bueno, gente, si sí va quedando, está quedando bastante bien. Ay, ya se huele, ya huele, ya ya estamos cerca de terminar de cocinarlo. Bueno, gente, ya lo terminamos de cocinar y ahora toca lo más importante. Básicamente, servirlo. y bueno gente así quedó básicamente servimos todo el producto y el agua posible en esa olla así viene lo picante viene lo espectacular que es probarlo así que bueno vamos para allá y bueno volvimos aquí a la mesa a donde empezó todo y ahora sí vamos con las primeras impresiones y a ver qué sabe no lo he probado he de decir tengo que decir la verdad les tengo que decir que apenas lo puse acá, olía a carne. Básicamente porque, pues bueno, vamos a ver. El empaque trae carne. Normal que huela a carne. Se viene lo importante. A ver a qué sabe. Ok, aquí lo pueden ver. Es un ramen normal. Es como el maruchan que todos compran en la pulpería, en la tienda. Normal. Se viene a ASMR. Voy a poner esto acá. Ok. Está un poco picante. No mucho, pero tiene algo de picante. No sé si es porque originalmente la comida sea así o no. Pero me sabe un poco picante. Eso está bien. Está bastante bien, está bastante suave. Ok, no sé si se puede ver ahí. Tiene como un condimento. Supongo que son las hojuelas que venían a bolsa. Es más que todo eso. Vienen todo lo que es todo el ramen. Tengo que decir que no es un picor así... Espectacular, que no aguanto, full mexicano Es un picor considerable, es un picor que sí, que sí se siente Y bueno, y si no te gusta el picante, simplemente te va a molestar O puede que te incomode un poco Y bueno gente, supongo que ahorita estarán viendo unas fotos que tomé de cerca Ya que pues con esta cámara y en el ángulo en que está No se puede apreciar mucho lo que es un poco la sopa Simplemente se ve un plato con sopa y ramen adentro Así que quería tomar unas fotos, unas cuantas fotos que estarán viendo actualmente Que estarán viendo ahorita Pues para que se den una idea de cómo se ve De más de cerca, con mejor calidad Recuerden dejar un me gusta, un like Y suscribirse Y díganme si les gustaría más videos como estos Este contenido son un poco más variados lo subiré de vez en cuando Así que recuerden que si les gusta Pueden dejar un me gusta y dejar un comentario Yo lo voy a terminar de comer Espero les haya gustado el video Muchas gracias a mi mamá que no quiere salir pero fue la que me ayudó en todo. Así que digan. Pueden comentar. Gracias mamá de Citra. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Yo soy Citra. Y nos vemos en la próxima. Por dos. <risa>